Muy buenos días, hoy nos encontramos aquí en el programa Corazón Comunitario en la comuna José Félix Rivas. Estamos en la empresa de producción socialista comunal. Acompáñenos.